Bueno, ante todo, buenas tardes. Eh, agradezco esta invitación de, del Parlamento del País Vasco para poder intercambiar con ustedes algunas informaciones y escuchar también las opiniones de ustedes con relación al, a los temas relativos a la economía cubana y particularmente al tema del, del bloqueo en este, en este instante. Eh, el país de Cuba, bueno, se encuentra en un proceso de cambios, eh, de reformas desde el 2011, que persigue eh, crear condiciones para un desarrollo estable de la economía del país. Y para eso se han dictado un conjunto de medidas que han estado modificando la ley de inversión extranjera, una nueva ley migratoria, eh, un nuevo sistema fiscal, que se ha estado introduciendo a lo largo de estos años con eh, resultados todavía parciales, pero que deben permitir un mejor funcionamiento del Gobierno. Eh, sintéticamente eh, nosotros crecimos 2,3% entre 2011 y 2016 eh, hemos estado en estos años recientes atravesando una situación de ciertas tensiones en la liquidez del país y hemos crecido alrededor del 1% este año el plan es un crecimiento de 1,5% y tal y como pintan las cosas de aquí hasta el 2021 ese va a ser el ritmo de crecimiento entre 1 y 2% a partir sobre todo de las condiciones también que han variado después del inicio del de proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos, que como se conoce se inició el 17 de diciembre del 2014 con el gobierno de Barack Obama, eh, se abrieron las embajadas que no existían relaciones diplomáticas en ese momento y eh, se avanzó, vamos a decir discretamente, pero eh, se creó mm, lo que en la economía llamamos un efecto de demostración positivo esto llevó a que mm, visitaran Cuba una serie de primeros ministros empezó con François Hollande de, de Francia y terminó con Shinzo Abe de Japón eh, nunca habían estado eh, jefes de gobierno de ese nivel en Cuba y ese año, el 2015 la economía creció 4-4 un buen ritmo de crecimiento porque se abrieron posibilidades de crédito, se aceleró la inversión extranjera y esta situación parecía tomar un rumbo muy favorable. Esto continuó en alguna medida en el 2016, sufrimos en ese año algunos problemas con eh, el suministro de combustible al país y eso bajó la tasa de crecimiento, pero todavía en la época de Obama, bueno, eh, se logró, digamos, una situación mucho más eh, estable. Esta situación, eh, digamos, que culminó en ese gobierno Obama había trazado la política de desarrollar con Cuba en una, un memorándum presidencial en octubre del 2016 eh, que trazaba las líneas para continuar. Y es importante destacar, digo yo, los elementos más importantes, más significativos del pronunciamiento político de Obama fue que él planteó eh, evitar ya, es decir, descartar el bloqueo ...como un elemento de política con Cuba. No porque se renunciara a que Cuba tuviera un régimen político diferente, eso se mantenía... ...pero el instrumento del bloqueo se consideró que no había cumplido ningún objetivo... ...de los que se habían planteado y que era totalmente anacrónico continuar con, este, con esta política. Desde luego nosotros mmm, veíamos con buenos ojos esa posibilidad de desarrollarnos sin esas presiones encima... Y así las cosas, se esperaba que saliera presidenta Hillary Clinton, todos sabemos lo que pasó, salió un candidato inesperado, el señor Donald Trump, que ya desde la campaña presidencial había eh, prefigurado una serie de posiciones con Cuba que no eran las de, de Obama, ni mucho menos. Y lo primero que hizo este hombre cuando toma posesión de la presidencia en enero del 2017 fue eh, echar atrás ese memorándum de octubre del 2016, y empezar a aplicar nuevas sanciones contra Cuba, eh, reduciendo eh, la posibilidad de viajes entre los dos países, reduciendo el nivel de remesas que se podían enviar a Cuba legalmente. Y todo esto eh, llevó a que en el septiembre de ese 2017, eh, a partir de lo que se ha denominado ataques sónicos, que nadie sabe qué cosa es, porque no nos hemos podido enterar ni de los que lo sufrieron, ni de los médicos que los examinaron, eh, él consideró que no había seguridad para sus diplomáticos y simplemente en septiembre de 2017 liquidó el consulado norteamericano en la embajada lo cual significa que desde esa fecha si usted quiere viajar a Estados Unidos tiene que ir a sacar la visa a México o a Colombia o a Guyana entre otros países. Esto desde luego que crea una situación de tensión muy fuerte dentro de la sociedad cubana porque se ha calculado que esta nueva vía implica un gasto superior a 3000 dólares para poder simplemente aplicar a la visa y eh, no siempre se va a obtener, ni mucho menos. Bueno, así las cosas. Eh, el año pasado continuó esta política de eh, más presiones sobre Cuba, hasta que ahora en el 2019 se anunció en enero que cuando tocaba, eh, digamos, prorrogar la suspensión del título tercero de la ley Helm Burton no iba a proceder. Y, bueno, pues en marzo este señor puso ya en funcionamiento ese título tercero de la ley Helmut. Esta ley muy brevemente se aprobó en 1996. En realidad no es una simple ley, es un programa de transición al capitalismo en Cuba. Eh, el capítulo 1 tiene las sanciones, el capítulo 2 tiene todo el programa de qué hay que hacer, cómo hacerlo. Y el capítulo 3, o título 3 es eh, digamos el más controversial porque supone la aplicación de extraterritorialidad de una ley norteamericana que ya en el año 96 provocó que la Unión Europea presentara una denuncia en la Organización Mundial de Comercio impugnando esto, se negoció con el presidente Clinton y eh, se llegó a un acuerdo los americanos no iban a aplicar el título tercero, iban a suspenderlo mientras que la Unión Europea adoptaba la posición común con la cual ustedes seguramente han, han conocido bien eh, para reclamar derechos humanos para reclamar democracia en Cuba etcétera, etcétera y eh, se retiró la demanda de la Organización mundial de comercio así las cosas continu continuó en tiempo esto, pero para que se entienda realmente qué cosa es lo que se está planteando en el título tercero les voy a leer textualmente lo que se dice que califica las dos digamos, eh, decisiones arbitrarias en cuanto a las normas del derecho internacional esta ley dice que eh, en el, el inciso noveno de la sección 301, dice textualmente: el derecho internacional reconoce que una nación puede establecer normas de derecho respecto de toda conducta ocurrida fuera de su territorio que surta o esté destinada a surtir un efecto sustancial dentro de su territorio. En otras palabras, se puede juzgar actos en otros países y después son juzgados por la legislación norteamericana cosa que echa, hace pedazos la soberanía nacional. Pero tiene otra disposición también totalmente eh, inaceptable, y es que la ley aplica a los efectos de las reclamaciones por propiedades confiscadas, ellos no aceptan que hubo una nacionalización, dice que hubo una confiscación, las aplican con carácter retroactivo. De tal manera que se reconocen las reclamaciones independientemente de que el nacional de los Estados Unidos fuese o no un nacional de Estados Unidos en el momento en que el gobierno de Cuba tomó la medida le hace en 1960 es decir, de pronto las propiedades nacionalizadas a ciudadanos cubanos que posteriormente una buena parte fue a vivir Estados Unidos ahora se les reconoce una nacionalidad norteamericana por esta ley y reclaman como la ESO estándar o cualquier otra compañía esta aplicación de un carácter retroactivo, realmente, yo por lo menos no conozco que ninguna otra ley del mundo lo tenga recogido. Esas son, digamos, dos de las cosas fundamentales que tiene esta ley y que, lógicamente, ha destapado de nuevo ahora eh, las llamadas leyes antídotos. La Unión Europea tiene una, Canadá tiene otra, México tiene otra y Cuba tiene otra. La de Cuba no reconoce la ley Halburton y la declara totalmente ilegal, pero tiene un segundo artículo que señala que estamos dispuestos a discutir nuevamente el tema de las compensaciones de aquellas nacionalizaciones de agosto de 1960, siempre y cuando se tomen en cuenta también las compensaciones por los daños causados a la economía cubana a lo largo de todos estos años, que está dado por una sentencia del Tribunal Supremo de Cuba en los años 99 y 2000 de eh, 121 mil millones por daños económicos y 188 mil millones por daños a, a las personas eh, daño a, a, a la población eh, cubana es decir, podemos sentarnos y discutir y vamos a ver cómo, cómo quedamos parecería utópico pensar que esto avance pero no, no fue así, en el 2015 2016 hubo negociaciones sobre esta base es decir, se lograron algunos acercamientos, pero desde luego, ahora con la apertura del título tercero nuevamente, todo esto voló en pedazos y esa es la situación eh, que nos estamos enfrentando Actualmente el bloqueo de aquellos mil millones de daños materiales, en estos momentos el cómputo da 134.500 millones, es decir, ha seguido aumentando el daño eh, por múltiples conceptos en este sentido. Para que ustedes tengan una idea de lo que esto representa, eh, lo voy a poner en términos más simples. Por ejemplo, Cuba no puede usar un dólar fuera del país. Los bancos ya tienen en sus computadoras en cripto eh, términos que dicen Cuba y ya paralizan cualquier operación que tenga esta, esta esta apelación en, en la misma, eh, hay una persecución muy fuerte por la Oficina de Control de Activos en el Exterior, la OFAC, de la Secretaría del Tesoro, tiene 40 empleados dedicados a eso, que persigue las operaciones por el tráfico de activos cubanos. ¿Qué cosa es el tráfico de activos cubanos? Bueno, puede ser simplemente eh, la ratificación de una carta de crédito, ya eso es traficar con activos cubanos, ni hablar de pasar una operación en dólares a favor de Cuba. Les pongo el ejemplo de la peor de las eh, sanciones que ellos han puesto, que es la del Banco BNP Paribas, un banco francés bastante conocido, un gran banco, que en el año 2013 fue sancionado por operaciones del año 2008 en 9.800 millones de dólares. No estoy diciendo nada mal, es 9.800 millones de dólares. Y se podrán ustedes imaginar... Con este y otros tantos casos, por ejemplo, en la época de Obama se sancionaron por 14.397 millones de instituciones financieras y ahora con el señor Trump ya vamos por 3.300 millones de sanciones. Eh, imagínense ustedes lo que representa para Cuba poder hacer comercio exterior o poder simplemente atender su embajada en Estados Unidos con bancos que viven aterrorizados, porque no saben en qué momento están infringiendo las leyes del bloqueo. Porque otra cosa que debo decir es que las leyes del bloqueo son múltiples solo las más recientes son la Torricelli del año 92... ...el Burton 96 y las consecuencias o, o la, el decreto presidencial... ...de George Bush en el 2004, que fueron las conclusiones... ...de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre... ...que tiene como objetivo fundamental la persecución financiera. Es decir, esas tres, pero eh, por favor, en 1962 cuando oficialmente... ...Kennedy eh, implantó el bloqueo por la resolución presidencial 3447... Bueno, pues el primer basamento es la ley de comercio con el enemigo de 1917. Ustedes se podrán imaginar, bueno, habrá que remontarse cada vez que haya que hablar del bloqueo, a qué se dijo en aquel momento, una ley de la Primera Guerra Mundial. Y por ahí en lo adelante hay múltiples leyes que se han, eh, digamos, eh, enlazado con la aplicación del bloqueo de Cuba, lo cual hace particularmente difícil eh, siquiera poder determinar si se está violando o no se está violando el bloqueo. Bueno, lo último que ha sucedido lo tenemos en esta, este mismo mes, hace unos días. El señor Trump prohibió ya que ninguna embarcación de matrícula norteamericana puede entrar en Puerto Cubano. Estos son los cruceros, indudablemente, pero también abarca los veleros, es decir, ustedes van en un bote y no puede entrar tampoco. Y eso, lógicamente, está dirigido a hacer cenar el ingreso por turismo que estaba entrando fuertemente a Cuba, el crecimiento de los visitantes norteamericanos del 2014 al 2018 saltó de unos 200.000 a 800.000 visitantes norteamericanos y lógicamente ese es un punto de ataque fundamental en este, en este momento. De manera que en ese campo estamos, esto va a traer afectaciones porque independientemente que nadie puede cobrar en el territorio cubano hoy una, una sentencia de reclamación, eh, el tema está en el efecto demostración negativo que esto implica para el resto de los inversionistas. Imagínense, alguien que va a invertir en Cuba, lo primero que se encuentra en la calificadora de riesgos Moody es una letra C de este tamaño que dice que es alto riesgo invertir en Cuba. Y si encima de eso conoce de todas las medidas que va implementando este señor, pues el riesgo es mucho mayor. Eh, termino diciendo que, no obstante, sabemos que hay gente dispuesta a invertir en Cuba. Españoles hay bastante. España es el tercer socio comercial nuestro y el primero en términos de inversión extranjera. Y sabemos que en todos estos años, aún con esas dificultades, se ha invertido en el país y han obtenido ganancias importantes. Y está el grupo Meliá, por ejemplo, que retiró sus negocios de Estados Unidos antes de invertir fuerte en Cuba y ha estado sacando, yo el último balance que vi, daba 125 millones de utilidad en un semestre, cosa que no es eh, despreciable, ni mucho menos. Y eh, estas personas están dispuestas a seguir en Cuba. Lo que pasa es que Cuba ahora tiene que negociar sobre la base de reconocer un capital de riesgo mayor, porque el que está invirtiendo, lógicamente, se está enfrentando a todo esto que está haciendo los Estados Unidos, lo que hacía anteriormente, más todas estas nuevas medidas. Por lo tanto, Cuba tiene que pagar ese riesgo. Y eso es lo que tenemos que adaptar en nuestra política de inversiones, como hicimos en los años 90. Bueno, ahora habrá nuevamente que ir por ese eh, camino. Bueno, con esto les doy un panorama, espero que lo más claro posible.